Ahora nos vamos a África y es que fíjense bien con la siguiente información. En Nigeria, el grupo terrorista Boko Haram ha empleado a niños como bombas humanas, así como acaban de escucharlo. Y es que según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocida por sus siglas UNICEF, informó que el grupo terrorista convirtió al menos a 83 niños en bombas humanas en lo que va de este año, 2017, la organización detalló que 55 de las víctimas eran niñas, en su mayoría menores de 15 años y 27 niños, incluyendo a un bebé que fue atado a un joven. Esta situación ha tenido un fuerte impacto en las sospechas de que los menores que han sido liberados por Boko Haram puedan estar implicados en futuros ataques. UNICEF también señaló que hay 1,7 millones de personas desplazadas por el terrorismo en el noreste nigeriano, el 85% de ellas en estado de borno, donde se producen la mayoría de los ataques de los extremistas.